¿Y esto? ¿Por qué? Miren los artes conceptuales de The Amazing Spider-Man 3 En esta parte ¿Eh? se ve que Peter está tratando de salvar a alguien Aquí lo vemos peleando contra Rino y arriba se ve a Electro, ya se color amarillo supongo en ese tiempo querían arreglar el diseño también, lo vemos con MJ, hubiera sido muy interesante ver eso, por acá se puede ver al buitre, están con MJ, tratando de escapar de él y al Doctor Octopus, ojalá y algún día la tercera entrega se haga realidad. Esta fue una de las más interesantes a mi parecer, se ve al Lizard, escapando de la prisión, quizás de alguna manera vuelve a obtener el suero del lagarto. Miren los artes con la verdad, en esta parte se ve que Peter está atrás. El día en el que Venom le dio una gran golpiza a Black Cat, ¿Mm? y no solamente lastimándola físicamente, sino que también emocionalmente. Ya que en The Amazing Spider-Man 316, Venom estaría de regreso. Pero este solamente tendría un objetivo, encontrar nuevamente a Spider-Man. ¿Eh? Y de una vez por todas tomar venganza Mientras tanto Spidey continuaba con su vida <risa> no. como héroe Estando felizmente casado con la chica de sus sueños Enjoy, Y a su vez ¿eh? Black Cat estaba en busca del trepamuros Llegando al lugar donde alguna vez vivieron juntos cuando estos eran pareja Dándose cuenta que el lugar ya estaba vacío pero dispuesta a encontrar al amor de su vida sin embargo, para su mala suerte, esta ben. se encontraría con Venom, quien furioso le exigiría a Black Cat que le diera la ubicación de Spider-Man, comenzando así una batalla. Black Cat, sin tener conocimiento de Venom, se daría cuenta que este no se trataba de Spider-Man, pero por alguna extraña razón tenía su traje y mucha más fuerza, dándole hacia Felicia una oh. gran golpiza. Venom, sin ninguna pizca de empatía, sometería violentamente a Black Cat. Dándose cuenta que su mirada no mentía, pues realmente ella no sabía dónde estaba Spider-Man. En fin, su esposa tampoco sabía dónde estaba, así que continuaré buscando. Y aún oh. así, completamente herida, habría una cosa que lastimaría aún más a Black Cat. Saber que la persona que ama ya estaba casado <ríe> Total, que... el día en el